Como capacitadora del Centro Escuela de Gestión y Negocios de la Facultad de Ciencias Económicas, durante este año hemos desarrollado actividades relacionadas con capacitaciones en distintas organizaciones. Las capacitaciones que se han llevado adelante se relacionan con la importancia de las personas en los lugares de trabajo, sean organizaciones públicas, organizaciones no gubernamentales o empresas, el ser humano, las personas que formamos parte de esas organizaciones, somos las que tenemos la posibilidad de proyectar y de mejorar eh, la performance de cada una de las tareas que se hace en nuestros espacios de trabajo. En los espacios de trabajo es fundamental el compromiso de las personas con eh, la tarea que realizan, pero sobre todo eh, un, el, el establecimiento de un buen clima laboral. El establecimiento de un buen clima laboral demanda tener herramientas, tener competencias para poder gestionar el conflicto, para poder gestionar la incertidumbre y para poder llevar adelante relaciones armónicas. En ese sentido, la capacitación en gerenciamiento de las capacidades humanas, en liderar el talento de las personas y en lograr espacios de trabajo eh, saludables es fundamental.